Muchos de los elementos que van a subir la calidad de vida es el tema de las terracerías, los balcones que tenemos de frente a la piscina, ya que podemos lograr tener cierto nivel de seguridad cuando los niños están dentro de la piscina de sus actividades y nosotros estamos arriba en el área nocturna, en las habitaciones.